¿En qué gastan su fortuna Wanda Nara y Mauro Icardi? Un portal italiano investigó las compras del futbolista del Inter y su mujer y calculó cuánto dinero llevan gastado. Toda la información, en la nota. Una de las críticas de la gente a Guandanara es lo ostentosa que es en su cuenta de Instagram. En reiteradas oportunidades, la rubia compartió fotos de sus cientos de zapatos, carteras, ropa así como sus lujosas vacaciones o vehículos que se regalan con su marido. Mauro Icardi. El medio italiano Business Insider se encargó calcular la suma del dinero que lleva gastado el matrimonio. Uno de los puntos que destaca es que hay dos objetos que son el punto débil de Wanda y Mauro, los autos y la ropa de diseño. En este último tiempo, la pareja adquirió un Bentley Bentayga, out cuyo precio supera los 150.000 euros, y se conoce como el subvehículo utilitario deportivo, del inglés Sport Utility Vehicle más lujoso del mundo. Otro vehículo lujoso que compró la pareja fue un Lamborghini Huracan Spider, que estima los 230.000 euros como también un Rolls-Royce Ghost Blanco valuado en los 300.000 euros, según manifiesta el portal europeo. Por otra parte, la obsesión de Wanda con las carteras de los diseñadores más exclusivos es muy notorio. Tanto es así que hasta hizo una sesión fotográfica en su exótico y voluminoso vestidor en el que las marcas Dior, Chanel, y Christian Louboutin abundan. Cada modelo de esa casa francesa antes mencionada rondan los 6000 euros aunque y pueden ascender fácilmente a valores de hasta de 6 dígitos. Incluso hay listas de espera para poder comprar un bolso de esos y demoras de hasta dos años, concluye el portal. ¿En qué gastan su fortuna Wanda Nara y Mauro Icardi?.